Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Hoy es un día espectacular. Gracias a Dios estamos una vez más en esta emisión del de libro de Proverbios. Hoy estamos con el capítulo número 9 de nuestras emisiones. En realidad, en nuestra pantalla va a aparecer el capítulo número 7, porque estamos eh, arrancando o comenzando, en realidad, una nueva clase ampliada de nuestro libro de proverbios. Hola, Vero. Está Vero Ojeda aquí este, en, nuestra, en nuestra transmisión. Voy a intentar ver si puedo, como la otra vez, colocar esa. Eh, ahí está. Vamos a intentar colocar el, el link para que aquellos que están en, en WhatsApp, ahí está en WhatsApp. Vamos a colocarlo aquí. Bien. Eh, vamos, a, vamos a continuar y voy a, ahora sí, ya que he colocado en el, en el grupo de WhatsApp, he colocado el, el link. Ahí está. Pongo el link. Perdón que, como siempre les, les digo, esto todavía no es algo muy, habitual en mi en mi este en, en mi manejo de, de facebook pero eh, intentamos hacer lo mejor posible como ustedes están viendo allí en nuestra pantalla a ver si estoy pasando sí, estoy pasando ustedes están viendo en nuestra pantalla el capítulo 7 de los padres del estudio de proverbios y en este caso estamos viendo la disciplina, la disciplina que nosotros como padres, como madres, tenemos que estar realizando con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y esto fue un poquito la introducción que hice en ese primer video que tuvimos hoy a la, a la tarde. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora es que si tienen la lección número 7, vayamos completando aquellos eh, ítems que no hemos completado. ¿sí? Eh, vamos a comenzar justamente con lo que habla de la corrección. Dice, ¿por qué corrección o dar la vara, disciplinar el padre a su hijo en Proverbios 3, 12? Entonces, vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Yo les estoy mostrando la eh, aplicación o el programa Ishworth eh, entonces, Pro, Proverbios 3, capítulo 12, eh, perdón, 3, versículo 12, y vamos a la versión Reina Valera, ¿sí? Dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y yo les había contado que en la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere. Y en, nuestra, eh, en nuestro apunte o en nuestro material, entonces, ahí tendríamos que poner, ¿por qué corrige el padre a su hijo? En realidad es porque lo ama, porque lo quiere. ¿sí? Y dice en nuestro apunte, en el hogar debe practicarse con amor una firme disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre una disciplina ejercida por padres piadosos y abusar impíamente de los hijos, maltrato infantil. Y este es una, un buen tópico que nosotros podemos tener en esta noche, porque eh, una cosa es que nosotros podamos eh, eh, estar eh, ejerciendo nuestra disciplina con nuestros hijos, y otra cosa es que vayamos al extremo del maltrato infantil. ¿Y qué sería el maltrato infantil? Y obviamente esos golpes desmedido, ¿sí? Ahí la tenemos a Tamara, a Eliana, a Jonathan, que están este, uniéndose a esta clase. Y acá abajo de la mesa la tengo a Celeste, mi hija, que ha venido, imagino que, a hacer algo. No sé qué está haciendo. No, tengo ah quería mi... agarrar el cargador. Ah, quería agarrar el cargador. Bueno, no, tome quería, el... interrumpir, no pero... quería interrumpir, pero bueno, ella está tomando el cargador. Y la tengo a Luisa. Voy a intentar sumarla, a Luisa, aquí. Hola, Luisa, a ver si se puede sumar a nuestra hola. conexión. Y hola, Luisa, ¿cómo andamos? Hola, ¿Está hola. ¿Estás escuchando ahí? Tanto tiempo. ¿Tanto sí, tiempo? ¿Estás escuchando? Bien, bueno. Sí, si sí. Si hay alguien más que sí. se quiere sumar, qué bueno, qué bueno que está escuchando. Sí, si hay alguien más que se quiere sumar. Lo invitamos a poder estar participando de esta, de esta charla, de esta conversación, de esta clase ampliada. El tópico que decíamos recién, Luisa, es lo que nos propone, nos propone el, el material. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una disciplina ejercida por padres piadosos o padres buenos y abusar impíamente de los hijos y, entre paréntesis, dice maltrato infantil? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué podríamos entender de esto? ¿Qué le parece a Luisa? ¿Querés que.? ¿A mí? Eh, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, partícipe. Hay, hay, hay, hay distintos tipos de castigos. A veces eh, claro. es bueno ponerlos en. Como en nuestra época decíamos, en penitencia. Y yo puedo decir, como yo cría a mis hijas. Eh, hay cosas que no volvería a hacer, pero hay cosas que sí volvería a hacer, porque eh, voy a hablar del videíto que pusiste hoy de ese niño que eh, se revolcaba en el piso porque el papá le había quitado una bolsa de papas, de papitas. Y yo claro. recuerdo muy bien cuando Fernanda era chica, cada... cuando íbamos, pasábamos por un kiosco y yo, sin querer, uno la acostumbra a comprarle algo, pero no siempre se podía. Y cuando yo decía que no, ella también no hacía esto, por supuesto, pero sí se ponía como a llorar y a, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y a veces el padre la consentía y yo era la que decía que no. Y estaba bueno cuando nos poníamos de acuerdo, porque eso es muy importante, es muy importante estar mamá y papá de acuerdo. Cuando mamá y papá están de ya. acuerdo y deciden poner un límite en ciertas cosas, el chico lo capta enseguida. Una Capidísimo. de las, para mí, lo más importante es eso. Más que el castigo mmm, físico, no, el físico es ponerse de acuerdo y el no es no y el sí es sí. Claro, los límites bien marcados, podríamos llegar a decir que es algo que eh, en definitiva creo que es lo que apunta eh, el, el estudio de Proverbios y creo que es lo que apunta toda la palabra de Dios a tener esos límites que estén bien delimitados, o sea que estén bien eh, señalizados, como los que solemos tener en nuestras rutas cuando tenemos buena marcación. Si tenemos una buena marcación, nosotros intentamos ir siempre por el camino correcto, pero si no tenemos marcación, vamos siempre inseguros. Miren lo que dice Proverbios 13, 24. Esta es la versión eh, reina valera. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Me gusta el, el, el término corrección, ¿no? lo corrige. La Biblia del lenguaje sencillo es un poquito más este, específica, dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Es un poco lo mismo que estaba compartiendo Luis y lo que estamos viendo aquí en este estudio, ¿no? que eh, cuando prescindimos de eh, los límites, en definitiva, lo que estamos haciendo es dejar de amar a nuestros hijos, ¿sí? Dejar de, de tener ese, ese cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos esa formación temprana, a esa tierna edad. Proverbios 19, 18, que es el, el texto que tenemos que estar completando también allí, eh, nos da también claridad. Proverbios, espérenme que acá lo encuentro, Proverbios 19, 18, se están escuchando unos perros, ahí. <ríe> 19, sí, 18. Sí. Está Los pasando que... el, del, el de la basura, entonces. Ah, claro. Entonces Cualquier hay. cosa Miren silenciame. Sí, no, no hay problema. No hay problema. Miren, 19, 18 dice, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Y este es un temazo, porque la mayoría de nosotros... Hola Ana Junqueras, ¿cómo andás? Qué bueno, qué bueno que hayan varios de los que están eh, eh, en el curso que están conectándose en estos instantes. Bueno, eh, miren, ese versículo eh, es un versículo para mí muy, muy trascendental. Corrige a tu hijo antes antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Yo les quiero contar una experiencia eh, que la tuvimos aquí en San Luis, una experiencia bastante eh, difícil porque eh, en este caso es, es de una mamá que lamentablemente eh, tuvo que participar del de sepelio de su hijo, un hijo joven, que en ese momento, en el momento de... de del dolor máximo, eh, la mamá se, se culpaba, decía, eh, yo no le, no, no le pude eh, corregir a tiempo, no pude ponerle los límites a tiempo. Y el muchacho lamentablemente había perdido la vida en un accidente en una motocicleta, pero no porque estaba yendo en la motocicleta, sino que eh, él, él había estado eh, consumiendo mucho alcohol y aparentemente eh, también otras sustancias. Y entonces la mamá con en todo el dolor del alma se autoinfligía una culpa eh, parecida a lo que nos está diciendo aquí Proverbios, ¿no? Proverbios nos está diciendo aquí en el 19-18, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Lamentablemente hay situaciones donde ya no tenemos una solución frente a, esta, a este tipo de problemas, que son extremos, como el caso que habíamos visto hoy en el video. Casos extremos. Pero esos casos extremos a nosotros nos hacen reflexionar. Y decimos, yo no quiero eso para mi hija, yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que eh, ellos puedan estar eh, conduciéndose en un camino un poco más ordenado. Lo queremos, lo queremos así. Eh, los miramos como papás, los miramos como eh, abuelos, abuelas, como bisabuelos. Eh. Acá tengo, en mi caso yo soy abuelo y Luisa es bisabuela. Y yo creo que está pensando uh -huh. algo muy parecido, ¿no es cierto, Luisa? Seguro, seguro que sí. Ver, sí. Mirá, en escucha? Reina Valera dice, castiga a tu hijo, ¿me, ¿me escuchás? Sí, perfecto. En Reina sí, Valera escucha, sí. dice: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Yo tengo para contar, eh, por ejemplo, los chicos de mi hermano en Australia, que cuando él, eh, ya siendo ellos grandes, y él tuvo un, como un pequeño problema. Eh, del que él se entera, él ahí recién pudo darse cuenta que sí. en todo lo, el tiempo en que él fue papá, le faltó algo muy importante y que es la comunicación con sus hijos. Él fue un padre proveedor, un padre atento, pero no tenía comunicación también eso es muy importante. El hecho de poder disciplinar a tu hijo también tiene que, vos tenés que eh, entenderlo, porque cada chico es distinto, cada hijo es distinto, cada personalidad es distinta. Entonces también yo creo que acá dice en tanto que hay esperanza. O sea, que la... La educación que le podemos dar eh, tiene que ser desde muy temprana edad. Y eh, tratar en lo posible, no siempre se logra, porque hay chicos con caracteres muy especiales, pero dentro de lo que nosotros como papás podemos hacer, o abuelos, es entablar en nuestros hijos un ida y vuelta un poder hablar con ellos, aunque no siempre va, ellos van a entendernos, porque cuando son adolescentes, por lo general, lo que menos quieren es que su papá les dé consejos o su mamá. Pero es una buena manera también claro. de corregirlos. Claro. Se, se está cortando bastante la comunicación, yo creo que es un problema de internet, pero algo, algo se pudo llegar sí. a entender que estaba contando de un caso de, de un sí, no, sí, hermano en Australia, ¿no? Que tuvo un, un inconveniente sí. con, con, con un hijo y que en ese momento eh, él ahí se dio cuenta de que eh, no había ejercido un rol de papá presente. Algo, algo de eso estaba contando. Y que por lo general ese, ese, mismo, ese mismo caso se replica en muchas de nuestras familias. Y si se está replicando en nosotros, como papás o como mamás, eh, todavía estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo con Dios. No importa que ya haya pasado y que ya nuestros hijos hayan crecido, ya no vamos a poder obviamente colocar o, o plantarnos como padres este, con límites, porque en un caso ya cuando crecieron nuestros hijos, ya ese no es el momento de poner límites, pero sí es el momento de seguir ejerciendo nuestra paternidad, nuestra maternidad, orando por ellos. Y Dios siempre nos da esa esperanza y nunca perdemos esa esperanza. Pero hay un momento, que es el que nos está inculcando acá la Biblia, que es el momento de poder eh, encauzar a nuestros hijos, encauzar a nuestras hijas. Ese es el momento que tenemos que aprovechar. Y ojalá que si sos mamá, si sos papá, eh, que estás teniendo eh, a tus hijos todavía en edad de de poder encauzarlos eh, que puedas aprovechar este tiempo para pedirle al Señor sabiduría para eh, ejercer esa paternidad esa maternidad con responsabilidad y que podamos eh, ser verdaderos eh, padres, madres que amamos a Dios y que enseñamos a nuestros hijos a amar también a Dios que parte todo por ese, por ese lado, en realidad todo tiene que ver con, con esto, con el respetar lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, un hijo disciplinado dará, y ahí nos lleva a Proverbios 29, 17. Miren, eh, y vamos a leer en la Reina Valera, que es de donde se hizo este, este estudio. Pero Proverbios 29, 17, a ver, lo vamos a buscar aquí en el, en el buscador. Bien, ahí está, 29, y ya llegamos al 17. Dice así. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. O sea, en eso que estamos completando con las dos A, dice, un hijo disciplinado dará alegría a tu alma. A qué tu alma. tremenda esta declaración, ¿no? Eh, dará alegría a tu alma. Qué mamá, qué papá, qué abuela, qué abuelo, qué... Este, familiar, tío, tía, no quiere que su sobrino o su sobrina sea un motivo de alegría, tu hija, tu hijo, que sea un motivo de alegría, tu nieta, tu nieto, entonces cuando vos le inculcás por sobre todas las cosas eh, el amor a Dios y, y le inculcás valores que son permanentes, esos valores Van a tener una trascendencia en su vida que en tu vida, en mi vida, también van a verse reflejada con esa alegría, con, ese, con, ese, eh, con esa paz. Es decir, qué bueno que mi hija, que mi hijo, que mi nieta, que mi nieto ama a Dios. Qué bueno, qué bueno que está en sus caminos. Qué bueno que está, eh, eh, está poniendo su vida al servicio de Dios, al servicio de, del reino de Dios. Yo creo que ese es un placer, es algo que no lo podemos describir como mamá. Yo digo, yo quiero que mi hija, yo quiero que mi familia sea una familia restaurada, una familia sana, una familia eh, que ame a Dios, voy a tener que sembrar en, eh, en este tipo de, de actitudes. Voy a tener que hacerlo. No es fácil. Hoy creo que la mayoría de las familias, de los padres, de las madres, no quieren entrar en discusiones, sobre todo con sus hijas, hijos este, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Y lamentablemente, eh, ese, ese, ese tipo de, de, de, de discusiones, de roces, de, de entablar esos límites, no fueron establecidos antes. Y al no ser establecidos antes, cuando queremos cambiar las reglas de juegos, vienen muchos problemas, y ese, ese problema se va a ver reflejado... Luego, ¿sí? Miren, Proverbios 23, 13 y 14 es también muy esclarecedor ese, ese pasaje. Proverbios 23, 13 y 14 es un pasaje que eh, muchos de nosotros tenemos que, que tomarlos muy en cuenta y contextualizarlos para este tiempo. Vamos a Proverbios 23, 13 y 14. Ahí voy, discúlpenme, ahí está. Por acá me parece que es más rápido. Ahí está, 23. 13 y 14, miren, dice así, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. La versión del lenguaje sencillo dice, a los niños hay que corregirlos, unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte Y la versión palabra de Dios para todos dice, no te niegues a castigar al muchacho que unos cuantos azotes no lo van a matar. Dale unos azotes y así lo librarás de la muerte. Tenemos que aclarar algo aquí porque es importante que lo hagamos. Eh, la recomendación de los educadores, eh, sobre todo eh, en este tiempo, es que no ejerzamos violencia física sobre nuestros hijos. Y eh, en parte esto tiene eh, mucha mucha lógica, porque si ejercemos violencia física, luego después es difícil eh, contener los límites. Ahora, convengamos también que en esa lógica hay algo que probablemente se nos escapa. ¿Y cuál es, qué es lo que se nos escapa? La mayoría de los que tenemos más de 40 años, más de, de, sí, entre, más de 35, diría 40 años y un poco más, que somos unos cuantos los que estamos acá jóvenes con mucha experiencia, ¿sí? hemos sido criados con este concepto. Y me imagino que te deberás, te deberás acordar que tu mamá y tu papá en algún momento ejercieron algún tipo de disciplina física en vos. Eh, y eso, eh, si lo hicieron con amor, obviamente no estamos hablando de abusos, no te habrán infligido lesiones, pero sí te habrá quedado un poco ardiendo... Eh, ardiendo eh, las, las piernas o, u otras partes del cuerpo ¿no? claro y eh, si, si te pones cada uno me va a poder decir sí, mi mamá me, me daba con este, una varita que tenía por ahí no, mi mamá me daba con la chancleta o oh, eh, tenía un cinto finito y, oh, y cómo picaba bueno, eh, nosotros fuimos de alguna manera formados de esa manera y estamos, creo que creo que no ha eh, afectado tanto a nuestra psicología. Ahora, entiendo yo de que eh, hoy no esté bien visto desde el punto de vista psicológico y que nosotros digamos esto probablemente no sea la mejor manera de educación. Pero sí yo creo que, lo que el concepto de los límites sí lo podemos tomar todos y ahí no vamos a tener ningún tipo de discusión. Los límites los tenemos que marcar, sí o sí. Y los límites los podemos ejercer de muchas maneras. Por ejemplo, dando algún ejemplo este, práctico, a la mayoría de nuestros niños les podemos este, eh, poner límites con las cosas que les gustan. Hoy en día, las cosas tecnológicas están a la orden del día, ¿no? Y, y por ahí es mucho más doloroso eh, decirle, mirá, no podés utilizar eh, la computadora o, o la Play, o la consola de juego, o el celular, o la tablet, y, y, y esto que hiciste no me gusta, esto no, no, no funciona, entonces vamos a cortar con esto. ¿eh? Y entonces cortás con eso y la verdad que surge un efecto maravilloso porque pusiste un límite, eh, es una actividad que eh, a tu hija o a tu hijo le agrada mucho y al no tenerla comienza a valorar y a decir, bueno, no tengo que hacer eh, esto que me mandé porque eh, mi mamá, mi papá, este, me están poniendo límites. Y esos límites terminan buenos. ¿eh? Y yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros pongamos límites. ¿sí? Y nos, está muy mal vista la palabra castigo, como dije hoy en el, en el video. Hoy eh, es casi que la demonizamos a esa palabra. Pero la, la palabra castigo, eh, eh, es la contrapartida del premio. A todos nos gustan los premios. Decimos, sí, yo quiero premio, premio, sí, yo quiero. Sí, pero bueno, para que existe un premio, tiene que haber también la contrapartida. ¿Eh? La contrapartida es el castigo. Y el castigo no es ni más ni menos que la consecuencia de algo que no fue bien hecho. Y ese es el punto que tenemos que ejercer vos y yo como mamá y como papá. Vamos a tener que ejercer nuestra paternidad, nuestra maternidad responsable, colocándole los límites a nuestros hijos, a nuestras hijas, algo que yo creo que ni a vos ni a mí nos gustan, no nos gustan que nos pongan límites, no nos gustan, hoy yo puse el ejemplo de esta cuarentena que estamos siguiendo este, eh, en nuestro país, en nuestra provincia. No nos gusta quedarnos en nuestra casa, ¿no es cierto? Sino que alguien me diga, ay, sí, yo disfruto este, estar eh, 50 días en mi casa sin salir. No nos gusta, pero lo estamos haciendo porque estamos viendo un costo-beneficio que este, de, desde parte del gobierno nos están diciendo que es positivo. Bueno, tenemos que entender de que esto también es parte de un límite que se nos está colocando a nosotros. En, como sociedad, se nos está colocando el límite de no salir de nuestras casas, ¿sí? A mí me parece que se me está perdiendo la señal, se me está perdiendo la señal y se me, <ríe> creo que se me cortó. Bueno, ¿usted está escuchando, Luisa? Sí, te estoy viendo. Sí, te escucho y te veo, ¿eh? Ahora, ahora, ahí se fue, ahí, se, ahí te perdí. Uh -huh. Vivo, agradeciendo a ti todos los que, ah, bien, me está escuchando Jonathan, muy bien. Oramos y agradecemos a todos los que están en, en vivo ahí en, en Facebook y le agradecemos al Señor porque Él sí ejerce su paternidad sobre nosotros. Él nunca dejó y Él siempre se hizo cargo, nunca dejó de, de, de bendecirnos, de cuidarnos, de protegernos, de ponernos los límites, pero también de premiarnos, ¿sí? Nunca dejó Dios, de, de, de aceptarnos como hijos, como hijas, y él siempre nos abrazó y nos amó. Así que eh, bendigo a todos los que están ejerciendo su maternidad, su paternidad, que están diciendo yo tengo hijos, yo tengo hijas y yo los amo. Yo no quiero ser una mamá ni un papá ausente. Yo te bendigo a los abuelos que se están haciendo cargos de sus nietos, eh, a los tíos que se hacen cargo de sus sobrinos y que también están ejerciendo esa maternidad, esa paternidad, los bendigo. Que Dios te bendiga y oramos, oramos para que Dios nos dé sabiduría en este tiempo para, para ser padres presentes, para ser padres amorosos, para ser padres que nos preocupamos por nuestros hijos. ¿sí? Oramos, gracias Dios por esta noche, gracias por este tiempo, gracias Mira. aún por este estudio que estamos haciendo, gracias porque vos nos estás... Bendiciendo. Y gracias porque como mamá, como papá, queremos en este tiempo ser fieles, queremos ser sabios, queremos ser personas que ejercemos nuestra paternidad con responsabilidad. Eh, sí, se me fue, dice María Isabel, sí, se cortó, perdón, eh, perdón a los que se, eh, se, se estaban escuchando, perdón, pero se cortó un ratito, estamos con la señal bastante complicada en estos días, pero te bendigo, bendigo que vos estés ejerciendo tu maternidad, tu paternidad con, con todo el amor que Dios te esté dando, que Dios sane nuestras familias. Que Dios eh, esté trabajando en tu vida, en mi vida. Que Dios esté haciendo eh, de tu familia una familia que tenga bendición en su futuro. Que Dios te bendiga. Nos veremos. Gracias porque ahí se está escuchando ya ahora. Porque dice, se fue, se corta. Espero que se, se esté escuchando, ¿sí? Eh, que Dios te bendiga y que podamos... Este, eh, que podamos seguir adelante, que Dios nos esté dando nuevas fuerzas. ¿sí? Chau, que tengamos un, un hermoso, eh, una hermosa semana en bendiciones. Chau, que Dios los bendiga. Chau, chau.